Estamos con Claudia Agüero, nutricionista que siempre tiene la gentileza de estar con nosotros. Buenos días. A ver, el tema de los alimentos que ayudan a la concentración, primero cogemos la entrevista de Cintia, el, de, de, la pregunta de Cintia perdón, el tema del pescado, ¿ayuda también el pescado para el tema de la concentración en nuestros niños? Efectivamente, el pescado tiene dos elementos muy importantes el omega 3, que es un tipo de grasa saludable y el zinc, que es un mineral ambos actúan a nivel del sistema nervioso ayudando a tener una mejor concentración así que ahora que nuestros niños han empezado clases que coman pescado, mamis, papis porque justamente nos van a ayudar a poder tener eh, pues, ese beneficio no, para poder rendir mejor en las clases en, Por ejemplo, en la alarma el es un clásico, ¿no? Pero en el desayuno también lo, lo podemos preparar, se lo podemos claro hacer. Claro ¿no? que sí, por ejemplo, así como utilizamos las conservas de pescado, podemos utilizar el propio pescadito, ¿no? Que hayamos comprado en casa ponerlo en el pancito o por qué no utilizarlo de repente con papitas sancochada, tantas variedades de papas que tenemos. Y la preparación algo que nos puedas recomendar puntualmente en el pescado, ¿algo en particular o no? Sí, bueno, preferible hacer un pescado sancochado o un pescado al vapor Ajá. o por ejemplo como los clásicos, ¿no? Un sudadito Te decía de eso porque friso. ya sabía que me ibas a decir que frituras no, frituras sí, mejor no La tarde vital, la tarde evitar <ríe> okay. Perfecto, sancochadito, al vapor, al vapor, o, suavecito Claro, ¿no? Una sopita o por ejemplo como te comentaba, un sudado que también es un, tapo, un plato típico peruano, también va bastante bien. Buenísimo. Bien, Claudia y como siempre nos has traído aquí una mesa bastante colorida, bastante rica también y sobre todo nutritiva, ¿no? Así que, a ver, coméntanos y danos las bondades de cada uno de estos productos que has traído para ayudarnos a la concentración. ¿no? Claro que sí. Vamos a empezar por aquí, que tenemos un pancito con sangrecita. ah sangrecita El tradicional El pancito tradicional. con sangrecita. Qué rico. Para empezar bien la mañana puede ser también para los niños en la lonchera incluso, o para nosotros los adultos para empezar bien la mañana. La sangrecita tiene bastantes proteínas de Uh -huh. absorción, eh, muy buena para el cuerpo y además tiene hierro. Ajá. Ajá. Hay que saber que el hierro nos ayuda a prevenir la anemia. Nuestro país es un país que sufre de anemia, sobre todo los menores de 5 años y esto afecta el desarrollo del cerebro y por lo tanto hace que los pequeños en vez de tener una buena concentración estén con sueño y no puedan entender muy bien las clases. Oye, eso que has tocado es fundamental ¿no? y siempre hay que impulsar aquí también, por supuesto, porque hay que levantar ese nivel de la hemoglobina, combatir la anemia, porque en los últimos años hemos tenido niveles realmente desastrosos, ¿no? Y sobre todo con los, con los pequeñitos más chiquitos, de 0 a 3 años. ¿no? Los más chiquititos. Y, y, lo, y el problema es que esto baja el coeficiente intelectual. Un niño sí. con anemia es un niño que está, eh, no está desarrollando bien es su cerebro. Entonces es muy importante incluir la, la Sangrecita, Una sola cucharada de sangrecita le va a aportar al niño el hierro de todo el día. Imagínate. Ajá. Y la preparación así como la has traído. Sí, sí aquí puede ser salteadito en la sartén, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Puede ser sancochado. Realmente tenemos muchas preparaciones. Puede ser también, hay otras como un mousse de sangrecita, queque de sangrecita. Realmente Ajá. hay bastante variedad formas claro. de formas de preparar. Y ahí se esconde el, el saborcito el también saborcito. Para, para que los niños a veces sí. no, no protesten mucho. Como es oscurito, parecen, piensan que es chocolate. Sí, también, que sí. sí, se puede, se puede poner. Es que con eso también eh, se llama la atención de los niños. ¿no? Los Exacto. colores también les llaman la atención. ¿no? Es muy importante los colores para que el niño incentivar, al ¿no? niño que coma saludable e involucrarlo también y explicar. Nuestros niños son un momento inteligente y nosotros le decimos come sangrecita porque te va a hacer más fuerte, más, eh, más alto, ¿no? Más inteligente, el niño lo va a comer. Y vas a tener más concentración. Exacto. Perfecto. ¿Qué más? A ver, Claudia, muéstranos. Tenemos aquí también eh, una variedad grande de frutas, sobre uh -huh. todo las mandarinas que tienen vitamina C. Uh -huh. La vitamina C también nos ayuda a tener buena concentración. Y un Alcance ahora que está haciendo bastante calor en la transpiración, nosotros perdemos bastantes vitaminas y minerales. Uh -huh. ¿Cómo las recuperamos? Comiendo frutas, una de ellas las mandarinas. Y la mandarina es muy práctica, también la podemos poner en la lonchera. Eso. Si estoy apurada, de repente no, de repente llegas apurada al canal. También. Tu mandarina, buen, y ya buen está. dato. Voy a traer mi mandarina. <ríe> claro sí. Y aparte, que por el tamaño es súper fácil de llevar también. Super no, fácil, no, incomoda, no nada. incomoda. en Excelente. la mochila, en la cartera y ya está. Es una de las frutas. Práctico realmente que son más ricas también nutritivas sí, dulce, ¿no? sí. muy bien qué más en el caso de la manzana que también es muy importante. La ¿no? manzana, lo práctico de ella es que tiene bastante fibra y Ajá. ahora hoy en día que muchos sufrimos de repente de ansiedad, Ajá. nos ayuda justamente al masticarla bastante, ¿no? Y esta fibra nos ayuda a combatir la ansiedad, a poder sí, bajar sí. esas ganas de repente de comer algo más y además que tiene dulcecito, ¿no? Y la coloración, en este caso una manzana roja, va a tener también otro tipo de vitaminas como el licopeno que nos va a ayudar también a la prevención de ciertas enfermedades, ¿no? Así ah, que es mira, muy buena eh. la manzana. O sea, hay por... que sí? claro, hay hay manzanas también verdes, verdes ¿no? pero la característica en este caso es la roja. La rojita. Porque sí. se, dice, se dice que la manzana es una de las, de las frutas más completas. ¿no? Sí, realmente sí, porque tiene las vitaminas, minerales, agua, también que es necesario para no deshidratarnos y fibra, así que es muy completa. Perfecto. A ver, seguimos avanzando, vamos por el otro platito. Por acá. Aquí tenemos la palta. Deliciosa. Aquí no le gusta la palta, ¿no? Por eh, para el pan con palta, una ensalada con palta mm -hmm. o simplemente en muchos casos, por ejemplo, mis pacientes lo comen con cucharita media mañana, media tarde, con un poquito de sal y ya está. La palta tiene grasa saludable que también nos va a ayudar a la concentración. Justamente, ¿por qué? Porque esta grasita saludable ayuda a mejorar el sistema nervioso. En el uh -huh. caso de los niños, papis menores de 5 años, necesitamos que agreguen grasa saludable a sus comidas. No hablamos del famoso aceite, ¿no? agregarle claro. aceite, sino acompañar por ahí desde los 6 meses con un trocito de palta y vamos a ver la diferencia. Muy bueno. mira tú y yo sé por ejemplo por el tema del covid también eh, tuve acceso por ejemplo a algunas dietas o, o a, a recomendaciones alimenticias por ejemplo del Ministerio de Salud o de salud que recomendaban mucho el tema de la panta para reforzar también el sistema inmunológico no sí realmente sí lo bueno es por el tema que te comentaba de la grasa saludable ayuda a combatir lo que se domina grasa mala dañina en nuestro cuerpo no ah. además que también tiene buena cantidad de calorías necesarias en el caso de personas que han pasado por el covid 19 ...para poder recuperarse eh, más rápido, por decirlo así. ¿Y qué le dices, por ejemplo, se generan algunos mitos en torno a la palta puntualmente? Que no se puede comer mucho porque ya comienza, se puede generar también algo de, de sobrepeso. ¿Eso es cierto o es un mito? Todo depende de la cantidad, pero hablemos, ¿no? Si es una palta al día... No, no haría mal no si fuera más de repente 10 paltas no de paltas, <risa> <risa> ahí podría ser pero okay. una palta al día realmente no habría problema ajá perfecto y el, a ver ¿qué más tenemos? Durás, acá tenemos Durás. el durazno que también es otra fruta bastante práctica hemos traído frutas prácticas para la lonchera para el perfecto. desayuno para el día a día uh -huh. además que duran mucho más que otro tipo de frutas uh -huh. y que no necesitan realmente estar en la refrigeradora por ahí no tengo refrigeradora en casa no habría es, ningún problema. Es otro punto fundamental, ¿Ah? ¿no? eh, vemos que esta fruta tiene otro tipo de coloración. Quiere decir que tiene otro tipo de elementos. Va a tener beta-carotenos por su coloración eh, naranja, amarilla, ¿no? Uh -huh. Entonces, y además tiene también bastante fibra. Uh -huh. Esta fruta eh, además también tiene pocas calorías, menos calorías incluso que otras frutas como las que hemos visto ahora. Entonces, uh -huh. por ahí, si además mi pequeño de repente tiene obesidad o de repente uno mismo está buscando perder peso, podemos introducir esta fruta en nuestra alimentación. Sin problema. Claudia, ¿y en ese caso, por ejemplo, el durazno, recomiendas que sea básicamente así, eh, de esa forma, o sea, en cru, crudo, no fruta fruta, o también se puede preparar, digamos, una compota, una cosita, digamos, una mazamorrita, o, o pierde ya el, el, la capacidad, el poder nutricional? En realidad sí disminuye el poder nutricional si hablamos de las vitaminas y minerales que se van a perder en la cocción por el calor, uh -huh. Pero igual lo podemos utilizar, por okay. ejemplo, como eh, eh, también un dulce saludable, ¿no? Ajá. Por ahí una compotita para sí. nuestros pequeños sin ponerle azúcar, igual está bastante bien. Claro, que a muchos niños les encanta, ¿no? Claro, es bastante agradable, es muy okay. bueno. Entonces también, aprobado. También es válido, aprobado. Okay, Claudia sí, Aguero, lo ha aprobado. <ríe> y para cerrar, a ver... Uy, esta el... es una de mis frutas favoritas, Ajá. la granadilla. ¿Por qué? La granadilla tiene doble fibra, uh -huh. una fibra soluble e insoluble. Esta gomita que tiene por dentro es la soluble y la semillita es la, la, la insoluble. Uh -huh. eh, ¿Esto que nos va a ayudar? A tener una muy buena digestión. En nuestros pequeños la mayoría sufre de estreñimiento, constipación. Claro. Les va a ayudar porque, ojo, personas que sufren estreñimiento, personas que no absorben nutrientes. Uh -huh. Así que es importante esto. Y además que tienen muy pocas calorías. Así uh -huh. que si estamos buscando perder peso, bajar grasa ahora que está haciendo calor el verano, podemos también comer granadillas sin ningún problema. Y es muy práctica también de transportar y Perfecto, bien. Claudia, muchísimas gracias por estas recomendaciones, gracias. siempre didáctica, mm -hmm. directo, digamos, al grano, como se dice, así que seguramente va a ser aprovechado por todos nuestros clientes. Muchas amable. gracias y yo encantada de igual poder invitarlos a mi página, a ah, Instagram, me pueden encontrar como NutriClauAM y ahí yo encantada de poder ayudarlos con más tips nutricionales. Gracias, gracias, Claudia, gracias por estar así. con nosotros esta mañana. Seguimos con más información con Cintia Garreta. Efectivamente, Lucho, y vamos a presentarles... A